Hola, bienvenidos a mi canal. Mientras sigo trabajando en otros videos, les traigo este que les prometí hace tiempo. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como Romi Pegoraro, que es mi nombre y apellido por si muchos se preguntan. Ahora sí, empecemos con el video. Los Hijos de la Luna son los verdaderos y únicos hombres lobo en el universo de Crepúsculo, ya que los Culets son cambiaformas que eligieron la forma de un lobo. Ya hice un video de la historia de los Culets hace un tiempo y les dejo el link en la descripción para que puedan ir a verlo. Volviendo con los Hijos de la Luna, ellos son mencionados una vez en la historia que conocemos, pero de eso voy a hablar más tarde. Estos Hijos de la Luna se convierten en lobos únicamente en la luna llena se convierten en bestias furiosas y sin conciencia. Ellos se alimentan de humanos y pueden convertirlos en hombres lobo con una mordida, si es que el humano sobrevive. El proceso de transformación es similar a la de los vampiros. Un hombre lobo muerde a un ser humano y el veneno se esparce por todo su cuerpo, causando la transformación. Además, estos seres son inmortales, rápidos y muy fuertes. Al igual que los vampiros, los hombres lobo no pueden crear otros de su especie transmitiendo sus genes, solamente pueden transformar a otros infectando con su veneno. Como lo expliqué en los videos anteriores, el veneno de vampiro no les hace nada a estos hijos de la luna, además si usan plata con ellos no pueden ser asesinados. También quiero aclarar que no pueden convertir a otros vampiros en hombres lobo, ya que los vampiros también son inmunes a su veneno. No se sabe mucho sobre la historia de estos seres, se sabe que son solitarios y no tienen manada. A veces, los hijos de la luna se unen, pero suelen ser dos y de género opuesto. Se sabe que Caius, uno de los líderes Volturi, está muy aterrorizado por ellos, después de que casi muere en una pelea con uno hace mucho tiempo. Aro y Marcus sabían sobre el encuentro de Caius, y dado que los Hombres lobo representan una amenaza para los vampiros en todas partes, los Hombres Lobos fueron casi aniquilados, lo que resultó en una casi extinción en toda Europa y Asia. No se sabe si se encuentran en algún otro lugar del mundo. En Eclipse, se revela que James una vez casó uno en Siberia con Victoria y Laurent. La cacería fue un éxito, como de costumbre, aunque James no sabía qué era realmente. Con todo este tema con los Volturi, decidieron que no puede haber alianzas entre hombres lobo y vampiros. Y si descubren que esto pasa, hay un castigo de muerte. Es por eso que Caius mencionó esto en Amanecer. Pero, como no han hijos de la luna, sino que cambia formas, la ley no se aplicaba. Además, Aron no quería morir como se vio en la visión de Alice. Hoy en día solo quedan muy pocos hombres lobo, principalmente en África y América del Sur. No se los vio en América del Norte durante mucho tiempo, pero aún podrían estar escondidos en alguna parte. Si un vampiro se encuentra con un hombre lobo transformado, generalmente solo uno de ellos sale con vida. Y dado que son igualmente poderosos, esas peleas podrán terminar de cualquier manera. Pero los Volturi no fueron tontos, sabían que los hijos de la luna siempre están solos, así que fue fácil aniquilarlos, ya que los Volturi los superaban en cantidad. Los hijos de la luna y los vampiros son muy parecidos, ambos son extremadamente fuertes y rápidos, también son inmortales y tienen veneno que infecta a los humanos, además su fuente de alimento principal son los humanos. Y esta es toda la información que hay sobre los hombres lobo en el universo de Crepúsculo, si te gustó el video no olvides de darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.